Dios te bendiga en este hermoso día. Dios te bendiga. Te saluda tu amigo de siempre, el profesor Johan Ramos, en el amor de nuestro Señor Jesucristo, donde encontrarás paz, gozo y salvación para tu vida y para tu alma. En este día muy hermoso. Bueno, el día de hoy te voy a brindar la siguiente información que tiene que ver con respecto, en este caso con respecto a los cepros. Te voy a dar información a los cepros públicos que... Ya en esta ocasión se han aperturado diversas clases para los cepros. ¿ya? Eh, hay diversos tipos de cepros. Eh, en la UGEL 05 especialmente eh, nos ubicamos en San Juan de Lurigancho y el Agustino. Entonces lo que tú tienes que hacer es ingresar a tu cuenta de Facebook y en tu cuenta de Facebook vas a buscar los diferentes cepros que hay. Por ejemplo vamos a poder buscar el cepro sanguinario, cepro técnico sanguinario. Y vamos a poder ingresar. Hacemos clic y podemos ingresar al CEPRO y las especialidades que estaban brindando. Recuerde que un CEPRO es un centro de, centro de educación técnico productiva, más conocido también. Antiguamente se le conocía como CEOS, ¿ya? En estos CEPRO se brindan carreras totalmente gratuitas. Claro que no se paga mensualidades, pero quizás hay un costo mínimo que puede ser entre 50 a 70 soles por los 3 o 4 meses que dure el módulo, ¿Ya? Fíjate que en este CEP está mirando la carrera de soporte y mantenimiento de equipos informáticos. ¿ya? El horario es de 8 y 30 a 1 pm. Acá están los teléfonos para comunicarse. ¿ya? Ahí están el docente que va a enseñar. Este es el horario de la mañana, 8 y 30 a 1 pm. La especialidad de, de soporte y mantenimiento de equipos informáticos. Tenemos aquí también, en lo que compete a confesión textil, igual es en el turno de la mañana. Mira, podemos observar el turno de la mañana. También tenemos reparación de equipos de cómputo. También es en el turno de la mañana. En este caso con el profesor Inga Anchiuel también. Tenemos el curso de servicios sociales asistenciales. Es en el turno noche de 5 y 30 a 10 p.m. Acá se también docente. También tenemos equipos informáticos en el turno mañana también. El profesor Florencio Tello. Patronaje también. Y tenemos... En este caso, el curso de soporte y mantenimiento de equipos informáticos en el turno noche de 5 y 5.30 a 10 pm. Este curso es muy, muy importante para los profesores AIP, ahora para los profesores de innovación pedagógica, para los profesores PIP, ya, dado que están solicitando esto en UGEL. Así que, por favor, estimados colegas, pueden matricularse, ya saben, en el turno noche o en el turno de la mañana. Asimismo, como puedes darte cuenta, diversos CEPRO están dando carreras totalmente gratuitas. Te vuelvo a reiterar, no se paga mensualidades, pero quizás eh, por el mantenimiento de los equipos, se pueda, la institución pueda estar solicitando tal vez una cantidad de 50 soles o 70 soles, que es un pago único, no se paga mensualidades, sino es un pago único para el mantenimiento de todo este módulo que se lleva. Así como hay el CEPRO San Hilarion, también, también también tenemos otro CEPRO ya que es el Micaela Bastidas también, CEPRO Micaela Bastidas, ya, también podemos entrar, miren, fíjate que el día de ayer ha publicado, módulo de confesión en tejido de punto, diseño publicitario también en el turno tarde, recuerden que en los anuncios está mayormente la información o también pueden escribir al CEPRO directamente a través de un mensaje, ¿Ok? pueden activar el mensaje y escribirle ahí cualquier consulta. Van a celebrar sus bodas de amastista, 47 años, manicure, ya, automotriz. Y si te preguntas dónde queda este cepro, profesor, el cepro sanguilarión queda a la altura del paradero 10 de las flores. El cepro Micaela Bastidas está a la altura del paradero 4 de las flores. ¿ya? Aquí está el número telefónico de referencia y acá está también el correo, eh, espe especialmente el correo del cepro. ¿ya? Ahí están las carreras de cajero. Administración y comercio, en este caso manipulación de alimentos, acondicionamiento del área de cocina, decoración de eventos especiales, estética personal, electricidad, entre otras especialidades. ¿ya? También tenemos el CEPRO, y tenemos el CEPRO Señor de los Milagros, podemos buscarlo de esta forma. Ingresamos al CEPRO Señor de los Milagros. Podemos ver aquí, a ver, en este caso, también las carreras que brindan, que es de, de, de tinte, peinados. Fíjese que acá está el Cepro, está en Giro, Aguamarina 121, altura de la estación Los Postes, ya, que está con la avenida Los Próceres en San Juan del Lurigancho. Recuerda que los Cepros que te estamos mencionando están en San Juan del Lurigancho. Entonces, acá está corte de cabello, módulos, etcétera, ¿no? Hay diversas especialidades, por eso tienen que acercarse a los CEPROS y ver, ya que la mayoría de CEPROS va a iniciar la siguiente semana eh, sus cursos en este segundo módulo, así que deben apersonarse, como, como está aquí, ¿no? electricidad electrónica, computación, artesanía, hostelería, confección, estética, actividades agrarias, etcétera, etcétera. Entonces, es bueno que ustedes puedan tratar de estudiar en estos CEPROS a partir de la edad de 15 años, es decir, si un estudiante que esté en secundaria, ¿puede matricularse en un CEPRO? Sí, puede matricularse en un CEPRO. Y a partir de 15 años en adelante, si aún no acabó su secundaria, de igual manera puede acceder a un CEPRO, no hay problema por eso. El único requisito es tu copia de DNI y tu carnet de vacunación y, digamos, el monto que te diga la institución, que puede ser entre 50 hasta 100 soles, dependiendo de cada CEPRO. No es un monto único, eso sí si tenlo en cuenta. No se paga mensualidades, como te reitero. Y si se realiza algún pago, es para el mantenimiento de los equipos que se va a realizar, solo por eso. ¿ya? ya tenemos otro CEPRO. Es el CEPRO Industrial San Carlos. El CEPRO Industrial San Carlos se ubica a la altura, en este caso de la Avenida del Sol, con el 1 de Canto Grande, o si no, al frente de lo que viene a ser la UTP o al frente de la DUNI, cerca a la Estación San Carlos, ya muy cerquita. Entonces, el CEPRO... Industrial San Carlos, por ejemplo, está viendo la carrera de herramientas digitales, diseño gráfico. Genial y Correo, Navegadores, Corel Draw, etcétera, etcétera. Acá está la dirección, mira, Girón, Galaxia y Avenida del Sol frente a la DUNI, Que está en Avenida del Sol, ya muy cerca. Te vuelvo a reiterar del Paradero 1 de Canto Grande o de la Estación San Carlos. Aquí está confección de prendas de vestir, peinados y tintes, Photoshop, herramientas digitales. Ya, panadería también. Hay diversas especialidades. También, cosmetología de todo. Así que también te invito a este Cepro que puedas matricularte totalmente. La matrícula es gratuita, como te dice ¿no? Matrícula gratuita. Y bueno, seguimos con otro Cepro. Otro Cepro es el Cepro Sagrada Familia. Esto está ubicado a la altura del paradero 17, 17 18 de las flores, creo. A ver, vamos a ver... No, a eso está ubicado a la altura del Parero 18 de las flores. Ya, 18 de las flores. También tenemos aquí, mira, este es el Centro Sagrada Familia. Ya, vamos a ver. Por ejemplo, se está aperturando para el 26 de mayo. Recuerda que todas las especialidades es para la siguiente semana. Ya, tienes que apersonar también, ya que las clases son presenciales. Tienes aquí, mira, digitación, mantenimiento básico, instalaciones eléctricas. Como dice, matrícula gratuita. Ya, a la altura del paradero 18 de las flores. Atención de cabinas de internet. Administración almacene, almacenero. Juguetería también. Prendas de vestir. Peinado. Así que la matrícula es presencial. Recuerda, que ya va a iniciar el segundo módulo en la mayoría de los CEPROs. Incluso acá se está dejando el número de teléfono de referencia para que puedas llamar. Ya. Así que el. Vamos a seguir con otro CEPRO, de acá de San Juan de Lurigancho, tenemos el CEPRO Bayobar también, el CEPRO Bayobar, el CEPRO Bayobar, 12 de mayo también, el CEPRO brinda diversas carreras, ya, cualquier consulta pueden apersonarse también al CEPRO Bayobar, está muy cerca de la comisaría de Bayobar, Así que puedes dirigirte a bayobar para pedir mayor información sobre los cursos que están brindando. Ya, vamos a ver aquí, operación de computadoras, pastelería, panadería, confesión industrial, con metodología, etcétera, etcétera. Ya, vamos a buscar a ver, el C-Pro-Bayobar. aquí está. Ya, toda la información está aquí. La vas a encontrar, todo, todo, todo está aquí. Todo lo que está publicando, todo hasta aquí, del Cepro Bayobar. Atención de restaurante, cafetería y bar. Todas las carreras que está ofreciendo aquí, ¿ya? Totalmente puedes percatarte de eso, ¿ya? También, pues, eh, buscar diversos cepro, ¿no? También está otro Cepro, que es el Cepro Fe y Alegría. El Cepro Fe y Alegría 25, ya, que está a la altura del paradero de la avenida Canto Grande a la altura del paradero 7. Ya, también este centro está brindando carreras de, de confesión textil, patronaje, módulo de panadería, peinados, elaboración de productos de pastelería, entre otros. Ya está brindando diversa información, cocina nacional e internacional, de todo hay cuestión que se acercan al, al, al ¿cómo se llama? al CEPRO está a la altura del parámetro 7 de Canto Grande avenida Machu Picchu asentamiento Mieta Huáscar, Manzana 143 ya Canto Grande, acuérdense así que puedes buscar cualquier CEPRO que te estoy brindando son del UGEL 5 en Lima Metropolitana existen siete UGELs, los cuales cada uno de ellos corresponde a diversos distritos entonces en este caso estos son los CEPROs que pertenecen al distrito del Ogel 05 de San Juan Lurigancho. En el, en el Agustino, en Villahermosa, también hay un CEPRO. Así que te doy los CEPROs que son más conocidos aquí en San Juan Lurigancho, en los cuales tú puedes ir, tú puedes estudiar, ¿ya? En cualquiera de esos CEPROs. ¿Ya? Cualquiera de esos CEPROs te dan toda la dirección para que tú puedas estudiar. ¿Ya? Así que no te pierdas esta oportunidad. Trata de llevar estos cursos que están totalmente gratuitos en el CEPRO, totalmente gratuitos. Todos los cursos que están en el CEPRO, totalmente gratuitos. ¿ya? También suscríbete a mi canal, que es el Profe Johan, haciendo clic en suscribirse. Clic aquí en la campanita, clic en todas. Puedes buscarme como el Profe Johan. En el Profe IP también, para los profesores que son de Aula de Innovación. Suscríbete, clic en la campanita, clic en todas. Aprovecha esta oportunidad de llevar una carrera gratuita en los CEPRO. ¿Ya? Totalmente gratuita, como te reitero, quizás te pidan un pequeño monto para pagar, o perdón, un pequeño monto para aportar para el mantenimiento de las herramientas que vas a utilizar. Solo por eso. Ya, espero que esta información te sea de ayuda y no te olvides de estudiar en un determinado CEPRO. Ya, no te vayas a olvidar de eso, de ser en, en un determinado CEPRO. Y bueno, solo espero que la información que te brindo sea de gran ayuda para ti. Ya, recuerda que todos los CEPROs, todos los CEPROs que te he dicho, todos, todos, todos. Todos los cepros, todos, como el que está ahí, como, como el que puedes ver, que es el Fe de Alegría. Todos los cepros que están ahí. Ya, todos los cepros. Todos estos cepros. Puedes encontrarlo en su página de Facebook. Yo te mencioné, en San Juan de Lurigancho tenemos el Cepro Industrial San Carlos, el Cepro Sagrada Familia, el Cepro Bayobar, el Cepro Fe de Alegría. El Cepro Industrial San Carlos está en la Avenida del Sol, a la altura de la Avenida del Sol, al frente de la Academia Duni. Ahí está el Cepro San Carlos. El Cepro Sagrada Familia está a la altura de la avenida 18 de las Flores por el Plaza Vea. El Cepro Bayobar está cerca de la comisaría de Bayobar. El Cepro Fea Alegría está en la altura de la avenida 7 de Canto Grande. El Cepro sanguilarión, de repente nos vamos, vamos a ver ahí. El Cepro sanguilarión está a la altura del paradero 10 de las Flores. Ya, altura del paradero 10 de las Flores. Luego tienes el Cepro Señor de los Milagros. Recuerda nuevamente, Cepro es... Antes de eso, el Cepro Micaela Bastidas está a la altura del paradero 4 de las flores. No te vayas a olvidar ya. Todos los Cepros brindan carreras cortas, carreras técnicas totalmente gratuitas. Quizás en algunos de ellos, como te reitero, puedas pagar un pequeño aporte. Puedes realizar un pequeño aporte para el mantenimiento de los de las herramientas que vas a trabajar, ¿ya? Este, el Cepro Miquel bastías cuatro de las flores. Tenemos el Cepro Señor de los Milagros. Este Cepro está a la altura de, en este caso, de la estación Los Postes. Ya, altura de la estación Los Postes, ahí se encuentra ese Cepro. Así que, bueno, toda la información que quieras buscar. Profesor, ¿y cómo sé si mi... ¿y cómo sé dónde quedan los CEPRO? Ya, miren, Google puedes buscar ahí, ¿no? Cepros... ¿Cómo puedo saber si hay si un CEPROS, CEPROS de Lima? Vamos a buscar a ver CEPROS de Lima Metropolitana. A ver, Vamos a ver si pues, podemos encontrar una lista tal vez. Acá, CEPROS de Lima Metropolitana. <ríe> Haces clic. Ahora vamos a ver que sale un ratito. Ya que recargue. Ya procese matrícula. ya. Acá me dice, a ver, revisa el directorio. Bajamos. Y aquí vamos a buscar, aquí vamos a buscar por UGEL. ¿Ya? Recuerda que cada UGEL compete a diversos distritos. La UGEL 1 mayormente son unos de distritos del Cono Sur, que vienen a ser Villa de Salvador, Villa María. ya. Todos esos distritos vienen a ser Villa María del Triunfo, Villa de Salvador. Eso compete a la UGEL 1. La UGEL 2 viene a ser Breña, viene a ser en este caso el RIMAC. ¿ya? Perdón, Breña no, la UGEL 2 viene a ser RIMAC, viene a ser RIMAC San Martín de Porres. Ya, ahí, ahí puedes buscar también qué CEPROs hay. Mira, fíjate, está ahí acá. Incluso te ponen acá los distritos, ¿no? Villa María del Truf y El Salvador. Te ponen acá Independencia, Los Olivos, El RIMAC San Martín de Porres, UGEL 3, Embreña, La Victoria, Lima, Magdalena, y te ponen el nombre del CEPRO. Por eso te digo que, que te apersones al CEPRO, porque ya la mayoría de estas las clases son presenciales, ya que se ha regularizado. La UGEL 4, Caraballo, Comas puede de piedra, también están los cepros rectivos, en este caso sus direcciones a las cuales puedes apersonarte, el cepro Ugel 5, como te dicté, mira, Micaela Bastida, Señor de los Milagros, mayor San Ilarión, Sagrada Familia, hay otro cepro, ¿no?, como que me faltó, pero son mu muchísimos mencionarlos, el cepro mango Mangomarca, San Carlos, Daniel Alcides Carrión, Solo Escudero, el cepro el agustino Jesús Coropeza Chonta, Fe y Alegría 25, Fe y Alegría 32, igual, en cada Ugel. Recuerda que corresponde a un distrito y ahí hay CEPROS, ya así que toda esta información te la estoy brindando a ti, estimado seguidor, suscriptor, estimado colega y bueno, no te olvides de suscribirte a mi canal, el profesor Johan, danos un like, deja tus comentarios, suscríbete a este canal, suscríbete a nuestro canal también, el profe IP, ya que ya estamos creciendo ya, vamos a llegar pronto a los mil suscriptores lo voy a estar agradeciendo y bueno, se despide usted, su amigo, el profesor Johan Ramos Vera y que el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien es el Hijo de Dios solamente vas a encontrar la paz el amor y sobre todo, la salvación de tu alma y de tu familia, ven a Cristo que aún puede ser hallado mientras que Cristo pueda ser hallado ven a Él, porque pronto se cerrará la puerta y ya no podrás no podrás encontrar a Dios ya ven a Cristo porque por su misericordia estás vivo el día de hoy un día más de vida nos da Dios. Así que ven a los caminos de Cristo, que solamente Él puede cambiar. Si estás en la drogadicción, si estás en el alcoholismo, si estás en cualquier tipo de pecado, solo Jesús puede cambiarte a través de su preciosa sangre. Pero para eso tienes que arrepentirte de corazón y aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Porque Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese nuevo camino, porque no es por ningún santo. María, José, Magdalena, Señor Los Milagros, por ningún santo. Solamente es a través de Cristo. Yo soy el camino, la verdad, porque solamente en él hay palabras de vida eterna. Solamente él es la verdad. Ya, es el único camino, no hay otro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida porque al tercer día resucitó de los muertos. Es el único que está en la diestra de nuestro Padre, Dios Todopoderoso. Solamente en Jesús hay salvación para ti y para mí. Porque yo también fui, fui pecador y reconocí mis pecados y me acerqué a Cristo. Y él cambió mi vida y me dio todo nuevo. Y lo puedo hacer con tu vida. Así que si tienes un hijo, un esposo... Un esposo, tu matrimonio está a punto de, de destruirse. Ven a Cristo, vaya a una iglesia cristiana, a una iglesia pentecostés, pentecostal, donde te hablan que Cristo sana, que Cristo salva y que Cristo viene. ¿Ya? Y que sin santidad nadie verá al Señor. Cristo te ama en el amor, <coughs> en el amor de mi amado Dios. Dios te bendiga. Nos vemos hasta una nueva oportunidad. Dios te bendiga de parto, amigo el profesor Johan Ramos. Nos vemos. Dios te bendiga.